Son amigos cráneanos y cráneanas, seguimos con la entrevista a todos <risa> y le toca a Charlie. ¿A quién le preguntarías y qué le preguntarías a una persona viva o muerta, tu única oportunidad? Una sola pregunta uh -huh. a alguien que te haya muerto o que esté vivo. Que saber, algo, que saber algo, o sea, alguien no fácil de alcanzar, por así decirlo. Exactamente. Que le pueda preguntar a mi mamá. Sí, exacto, no, pero no algo que no sea tan fácil. ¿Qué te puede preguntar a ti uh, <risa> Pues también, pero de ¿no sabes cómo les ¡Ay, güey! ¿eh? ¡Qué oportunidad! En esa vieja no se defendía Pues a Jesús. A Jesús de Nazaret le preguntaría. Ya han salido un montón de, de libros nuevos, apócrifos. Yo le preguntaría eh, si hay más y si sí. Más allá de los cánones que hacen los hombres para saber si es uh -huh. la neta o no, si hay más, ¿dónde están? Y de los que han encontrado, si ¿sí son inspirados por él. O sea, saber como lo que sí es, o sea... la Biblia pasado por un canon, que es un estudio para ver que concuerden que, que sí son, que sí son fieles Inspirados. Inspirados. Pues a mí me gustaría saber si hay más, pues si es, porque uh -huh. oh, hay un montón de, de cosas que veran preguntas pero bueno, pues no se ha quedado la fe, pero estaría chido saber Buena pregunta. más chido sería verlo y poderle preguntar Sí, el obvio, si sí estaría más chido pues bueno, esa fue la pregunta de Charlie este, suscríbanse busquenos en la página de Cranium www.cranium.com.mx y pues aquí estamos Chao niños, <risa> ah por favor muchos likes, muchos likes si no, ¿cómo? ¿cómo lo <risa> We